Para quien no me conozca la respuesta es muy simple, soy periodista, llevo desde 2014 haciendo campañas de publicidad online y he ayudado a más de 500 alumnos y más de 100 clientes peleándome con esto de las campañas de publicidad online a través de internet. Y ahora, desde hace un año y algo, pues fundé mi escuela de Media Bayer, donde enseño justo eso, a hacer campañas de publicidad online y a mejorar eh, pues la vida de muchísima gente y conseguir esos objetivos que se plantean, pues a lo mejor de mandar al carajo a su jefe o de ganar dinero con un nicho y haciendo publicidad. El proceso de pasar de periodista a acabar haciendo campañas de publicidad online y, y ventas fue muy simple y muy natural. Cuando yo, te, yo me presenté voluntario en un ERE en el periódico El Mundo y le dije chao bambino y me presenté voluntario y con ese dinero pues empecé a montar mis historias. Entre diferentes películas pues hice un máster de eh, Community Management y empecé a hacer campañas de publicidad online. Ahí de repente un día un cliente me dijo, ehm, oye, haciendo campañas de community management, es decir, gestionando campañas de publicidad, de, perdón, de, de redes sociales, no vas a conseguir mucho. Y me dijo, con los likes no se pagan facturas. Y esa fue la frase que me catapultó. Durante esa época, hablamos de 2014, bueno, pues sobre esa época estaba empezando a aprender sobre esto de la publicidad y empecé a hacer eso, a hacer campañas, pelearme con los embudos y todo este mundillo de, de las ventas a mí qué me aporta personalmente pues que es muy creativo que me encanta porque es, continuamente tienes que ir empezando y pensando cosas nuevas no solo en tema de la creatividad sino del propio embudo y de echándole ayuda ayudándole a los alumnos explicándole un montón de cosas que te vienen contando mira pues tengo un cliente mira tengo un nicho no sé qué y es todo como muy creativo que yo tengo esa capacidad y esa necesidad todos los días de tener algo nuevo inventarme. Entonces, es perfecto. ¿Época de crisis? ¿Por qué hacer campañas de publicidad online? Bueno, pues eh, a ver, es muy simple. En época de crisis, ¿qué pasa? Tenemos poco presupuesto. ¿Qué pasa cuando tenemos un pres poco presupuesto? Que tenemos que saber apuntar bien porque si no, pues tiramos el dinero por la basura. Y yo te hago una pregunta si me estás viendo a que te apetece llegar al móvil de tu cliente a que te apetece anunciarte en el móvil de tu cliente pues entonces a publicidad online porque para qué vas a invertir el poco presupuesto que tengas en poner una campaña en una no sé en una marquesina o en lo que te dé la gana que te va a salir muchísimo más caro que una campaña de public bien hecha y al final pues bueno no puedes convertir tanto o por lo menos no tienes tantos resultados Así que si me dices tengo dudas de si publicidad online o no te animo al 100% por bueno, por otra cosa sino porque queremos llegar a esta paratejo que estamos enganchados y tenemos que llegar y tu cliente está enganchado he leído una cita últimamente ahora no mismo no me acuerdo exactamente el autor pero decía que eh, contrata a un mentor que haya fracasado mucho no sé exactamente si era no, bueno ahora mismo no me acuerdo quién es si era este bueno a este se, se le atribuye tantas citas que bueno bueno eh, fracasos pues eh, unos cuantos empezando por por ejemplo empecé a montar una revista de economía al principio nada más presentarme voluntario en el aire del mundo empecé a hacer una revista de economía con otros socios amigos y fue mal luego empecé me fui a república dominicana y allí en república dominicana pues eh, me pusieron como de responsable de una web etcétera también fue mal incluso duré 15 días y a los 15 días pues me dijeron a la puñetera calle por lo que ese fue otro fracaso, eh, a nivel luego del propio trabajo, pues colaboraciones con gente, con la empresa, pues bueno, pues ha habido también fracaso por supuesto, no todo, quien te venga con la película de que todas las campañas la hace bien, pues eh, es muy complicado, y más que el tema de la publicidad online, al final hay muchos factores, así que fracasos, tengo muchos, si quieres, pues bueno, ya eso solo ha sido dos, pero tengo la lista bastante larga. Y en cuanto a mi mayor éxito, que digas, oye, mi mayor éxito, ¿cuál fue? Mi mayor éxito fue al principio cuando estaba empezando, en 2015, me llegó una empresa eh, que estaba en, la, en, el, en el vivero que tiene el señor del Mercadona, en Valencia, y me dijo, mira, te damos 20.000 euros a invertir todos los meses en campañas de publicidad online, en Facebook concretamente, y venga, saca rentabilidad. Bueno, eh, como veis, tengo gafas. Pues yo creo que esos 3-4 meses las pasé canutas y me quemé los ojos solo exclusivamente estudiando datos era una época en la que yo estaba empezando, llevaba poquito haciendo campañas y la verdad es que estoy muy orgulloso y siempre lo digo esa empresa luego desapareció como muchas startups eh, pero de esos cuatro meses aprendí muchísimo y la verdad es que estoy muy muy muy orgulloso, luego también estoy muy orgulloso de muchas de las empresas pequeñas a las que, a las que he ayudado, ayudado, que muchas de ellas pues con poco presupuesto hemos conseguido muy buenos resultados así que la verdad es que en cuanto a, a éxitos pues eh, uno se siente bastante, bastante orgulloso, aunque luego ya sabes cómo somos, ¿no? que al final uno se centra más en los fracasos que en los propios éxitos. Como usuario hay muchas que me flipen como hacen la publicidad. A mí me flipan muchísimo las eh, que son mega ultra creativas. Por ejemplo, ahora mismo hay una muy creativa que se llama Tewell, que es una camiseta de camisetas, me parece muy creativa. Luego, ¿qué más creativa? Pues por ejemplo, siempre muy creativo, que me parece la caña, es el tema de Red Bull, la capacidad que tiene a la hora y eso que es más allá de publicidad online, es publicidad un poco más... Omnicanal y de diferentes plataformas, ¿no? Pero también eh, me flipa. Eh, me flipa también, pues el típico que rompe completamente la idea que estás viendo, eh, rompe completamente con todo el rollo. Hay muchos, ahora, por ejemplo, gente como yo, marca personal, hay muchos que están haciendo eso. Es decir, al final me flipa, podría destacar estos dos, pero podría fliparme mucho más. Son todos, principalmente, los que eh, identificamos como gente que rompe totalmente con lo que está haciendo todo el mundo. Eh, para veas una idea, ya voy a poner una que me flipó muy mucho. Yo hice una campaña para mi propia academia, que era un oso, un oso, eh, con un teclado, dándole golpes al, al ordenador. Porque era relacionado con la frustración que tiene la mayoría de la gente haciendo campañas de publicidad online. Pues funcionó de la hostia, porque era un gif en el que se veía el oso pegando, seguramente a lo mejor alguno lo vio, pegándolo en un ordenador y eso la gente se volvía loca haciendo clic. Y en cuanto a detestar, detesto completamente las que son un copiar-pegar de otra. Eso me parece, por ejemplo, en el sector inmobiliario pasa muchísimo, una detrás de otra todas las copiadas, eso me parece eh, aburridísimo. Luego también para mí me parece muy aburridísimo cuando eh, la foto es la misma, cuando el copy es el mismo, cuando el claim, el reclamo, pues es primo hermano, es, me aburre muchísimo. Esas cosas me aburren pero hasta la, hasta la saciedad. Un lema que, que repito muchísimo, que repito muchísimo es que al final tienes que estar continuamente testeando, que en el testeo está la felicidad. Algo así normalmente suelo repetir. ¿Por qué? Porque la publicidad online, hasta tener esa campaña de optimización que sea la caña, pues te queda mucho trabajo. Así que eh, sería como sin testeo no hay felicidad o no hay amor o algo así se podría ser. Sin optimización no hay amor, sería muy buena la frase. referentes eh, así que me inspiren pues a nivel publicitario en el mundillo nuestro por ejemplo un americano se llama John Loomer me parece el mejor en publicidad en relacionada con facebook John Loomer así que apuntar ahí John Loomer seguirlo es un hombre encima que es majísimo y que yo me he formado bastante con él y es una persona que yo recomiendo pero al mil por mí en cuanto a temas de marketing de marcas personales etcétera ¿Quién recomendaría yo que me parece muy inteligente? Pues eh, muy inteligente, por ejemplo, mi amigo Javi Pastor, también un máquina. Ese también podría y lo recomiendo también. Es un tío que sabe muchísimo y que tiene una cualidad que a mí me, me dijo que hiciera y la verdad es que me mola mucho, que es leer hasta la saciedad. 20 páginas al día, así que te, te veo ahí. Si te, te estás viendo, ya sabes, 20 páginas al día y a darle power. ¿Y quién más podríamos decir a nivel publicitario y demás? Pues eh, ahora mismo, creo que con esos dos estaría bastante, bastante bien. Una cosa que destacaría del máster con respecto a los 400 millones de másteres que hay de publicidad online, la cosa tan sencilla es el acompañamiento. Es la clave aquí, es decir, tú cuando te apuntas al máster están los tutores, que están todo el rato contigo echándote la mano y ahí estamos todos y estoy yo echándote la mano. Es decir, al final por mucho que tú estés en tu casa, que yo esté en la mía, que yo estoy aquí en Tenerife, tú puedes estar en donde te dé la gana, en Sebastopol. Yo no puedo estar en Sebastopol tirándote de la oreja y diciéndote... Dale caña, dale power, eso no puedo hacerlo yo. Pero desde la distancia, mi labor y la que nos empeñamos en el máster es que el acompañamiento es la clave en cualquier tipo de formación. Y por eso mi máster realmente es muy recomendable, porque aunque estés ahí, tú ahora mismo solo, estés donde estés, no vas a estar solo ni sin ningún tipo de, de ayuda ni nada tipo, pues si nosotros estamos ahí dispuestos a acompañarte, ¿vale? Y pasar de la situación A a la situación B.